Hola, brother, ¿cómo están? En este nuevo video les mostraré un shader para 4 GB de RAM. Y si no tienes un buen, buen procesador y si no tienes una buena computadora, que este shader sea para ti. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Bueno, lo primero es que el agua es increíble, tienes que verlo de día para fijarte más. Pero por ejemplo, ahora... El link del shader se lo dejaré allá, bajito en la descripción, amigo. Para que lo descarguen ya, por medio filo. Tienes que verlo, mire, en el cielo tiene reflejos con el sol También el agua Simplemente épico También tiene reflejos de nosotros mismos, Mira, ahí estoy Nos podemos reflejar acá Simplemente increíble, amigo Ahora vamos a pasar a la parte de noche, donde seguramente te sorprenderás. Mira todo lo que ilumina la antorcha Increíble Y debajo el agua es increíble Y nada, ese fue el mejor shader parado 4 GB de RAM, gracias por ver este video y, y si te gustó, si este video te ha abrazo, puedes decirme en los cajitas de comentarios si quieres más. Sin nada más que decir me despido aquí. Pues, qué bonito. Aquí. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.